He aquí con un cadáver de origen masculino, después respondía al nombre de Manuel Lantigua Vargas, de 36 años, el cual falleció producto de herida, eh, la cual la herida todavía no le podíamos determinar hasta que lo enviemos al Instituto de Ciencias Brasil Nazi, sí, pero sí fue una herida penetrante y profunda. Herida penetrante, pero sí. sí. abdominal el lado derecho con protuberancia de vísceras, será enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses. La mañana de hoy nos percatamos de que una persona fue ultimada, aparentemente por el móvil del de robo, aquí en kilómetro 5 de la carretera cancalarreña Licey.